Primero que nada, la bienvenida a Facu Kaila, nuestro compañero está, de deportes. ¿Cómo va, Facu? Un gusto saludarte. Y a los chicos también la bienvenida y el fuerte aplauso. Estamos con Joaquín González, Gaspar Cone, Franco Carrión. Mendocinos que hicieron podio en lo que fue esta, esta Copa Andina de Humble el pasado fin de semana. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Bueno, un gracias. gusto recibirlos. Jugadores de Godecruz Cruz eh, que, que lograron allí consagrarse en el primer puesto, ¿no? En lo que sí, fue la Copa Andina. Bueno, bien ahí. Sí. Chicos, sí, sí. le ganaron la final este, a Maipú, cortaron una racha, Maipú es muy fuerte en handball uh -huh. sí. y tenían una especie de rivalidad, una espina clavada. Y, y, y, sí, creo que sí, porque últimamente hemos jugado finales y nos han ganado. Eh, siempre estuvimos ahí, hay que reconocer que ellos tienen muy buen nivel y, y nada, yo creo que esto es fruto de entrenamiento y entrenar nada más. Uh -huh. Y esta Copa Andina eh, reúne a chicos de, de distintos clubes, no solo de acá de, de Mendoza, distintos sino clubes, que... vinieron gente, clubes de Córdoba, de Santa Fe, Ajá. de Uruguay, de Chile. Perfecto. Y es una copa a, a la que ustedes apuntan todo el año y dicen, se, se viene la Copa Andina, hay que prepararse, hay que prepara, hay que entrenar muy bien, o quizás están más enfocados en el torneo a nivel provincial, digo. Sí, estamos más enfocados en el torneo provincial. Estas bien. son copas que... Hay dos copas que hace la Asociación de Mendoza en el año, que mm. es la el Vendimia. Ok. Y esta Andina, que hace siete años que la están organizando. Perfecto. ¿Y primera vez que se llevan el Del, primer puesto? De la, la Copa, Copa andina, andina, sí. Ah, muy bien. Perfecto. Realmente es un torneo que te ayuda a medirte, digamos, a ver en qué nivel estás. Uh -huh. Entonces, está bueno también jugarlo para poder ver cómo, qué puede llegar bueno. a pasar en la apertura o en el clausura. Vienen equipos de categoría A de, de Buenos Aires. De hecho, vencieron a aún en semifinales. Además, Maipú, que suele jugar habitualmente en la primera categoría a nivel nacional. Sí, sí, exactamente. exactamente. Sí. ¿Y cómo es ese roce? ¿Notan que hay una diferencia por ahí de velocidad, de potencia o no? Eh, sí, eh, claramente los equipos que suelen ir a Ligas Nacionales A o B eh, tienen un roce mayor y cuando vienen a jugar acá en Mendoza se siente con los equipos que no lo juegan. Y más si se acostumbra a jugar cada año. Eh, por suerte nosotros nos podemos medir con ellos, ellos uh -huh. con mejores y así alcanzamos este nivel. Pudimos ganarle a Pías que... En semifinal también juegan Nacional A, uh -huh. son de Córdoba y después a Maipú en la final, que también son de Nacional A. Claro, porque a veces quizás se vuelve monótono y se estanca uno con el nivel compitiendo Exacto. siempre con los mismos equipos acá de Mendoza. ¿no? Entonces, que vengan chicos de distintas provincias, países incluso, porque vinieron chilenos, sí. uruguayos. Está bueno como para desafiarse y ver hasta dónde podemos llegar con el equipo, ¿no? Exactamente. Sí. Está buenísimo. Sí, además acá somos muy pocos equipos en primera, son uh -huh. 6, 7 equipos que competimos. Ah, claro, muy chico el circuito. Nada que ver con Buenos Aires claro. o Córdoba, que tienen... Casi 20 o más equipos. Pero qué lástima, porque el, el handball es un deporte que se le da muchísima difusión, ¿no? Bueno, en el colegio todos sí, jugamos sí, al handball, sí, sí. a ver, qué, qué pena que, que no haya tantas delegaciones en los clubes. ¿Dónde creen que reside este problema? O, ¿O qué le falta quizás al handball para crecer un poquito más acá en la provincia? En realidad tenemos una Liga de Honor, digamos, la primera mm. división, y está la primera división de mayores, que sería como la segunda. Mm. Entonces hay. Unos 10, 11 equipos también. Bien. El tema es que hay ascenso y descenso. Uh -huh. y, y bueno, capaz que los que juegan en la segunda división no tienen el nivel de liga. Perfecto. Entonces estaría bueno capaz que equilibrar entre uh -huh. todos y mayor competitividad aumenta el nivel. No, aparte quedó demostrado que en Mendoza hay nivel. Exacto. Ustedes ganaron contra otras provincias, contra otros países, hay, hay lindo potencial, hay potencial, ¿no? Como sí, para sí. que crezca la actividad de acá en Mendoza. Sí, obvio. Ah, bueno. Chicos, ustedes dos, Japa, eh, Gaspar y Joaquín, son entrenadores, además, uh -huh. y se consagraron entrenando a los chicos sub-14. Exacto. ¿Se uh -huh. sufre distinto? ¿Cómo se vive del otro lado de la rata no siendo jugador? Y Es, entrar ahí? Sí, <risa> <risa> es, es distinto. Es distinto porque tenés que ser el que tiene la cabeza fría. Uh -huh. eh, y tenés que ser el que mueve las piezas para tratar de que los chicos, digamos, eh, obviamente intentar ganar eh, pero no solo es el durante los partidos sino que es un proceso que todas las semanas tres veces a la semana, uh -huh. físico también con los chicos y, y pelota para tratar de ir mejorando y la verdad que han mejorado muchísimo sí Buenísimo. la verdad que fue un torneo que nos sirvió como a nosotros y a nuestro equipo de menores porque es un equipo que no está tan consolidado y nada pudimos hacer que, que los chicos se prendan la chispa y quisieran ganar el torneo y lo logramos con Perfecto. mucho entrenamiento, además, ¿eh? Mucho. ¿El Humboldt da posibilidades, por ejemplo, de viajar al exterior? Muchos chicos que se van a clubes de Europa, además que lo vemos en otras actividades, como en el hockey sobre patines y demás. ¿Está esa chance, esa ventanita como para vivir este tipo de experiencia y profesionalizarse en otro lado del mundo? Eh, sí, es sí. complicado, mm. es complicado porque acá en todo el país es amateur, claro. eh, pero sí, hay muchos que intentan hacer el salto yéndose a Europa, eh, y tratando de consolidarse ahí. Pero uh -huh. tenés que tener una buena trayectoria ya acá para claro. que te quieran buscar desde afuera, digamos. Uh -huh. y, no, y Ciudadanía. Es fundamental, fundamental. Los papeles, ¿no? Sí, para, para ir ahí de, de ilegal. Acá en Mendoza hay, hay un nivel muy alto. Generalmente uh -huh. de los equipos que juegan playoffs, semifinales, los primeros cuatro, yo creo que cualquiera que esté jugando acá puede ir a jugarse uh -huh. a Italia, hacerse los papeles lo más difícil, pero... Allá podés jugar y vivir por un alquiler, uh -huh. por comida. Está bueno. Claro, y acá en Mendoza se puede, de hecho hay muchos jugadores afuera, mendocinos, uh -huh. muchos, sí, bueno. en Islas bueno. eh, de España, en uh -huh. todos lados. Bueno, perfecto, está Joaquín, bueno. vos tenés un recorrido eh, en sub eh, menores sub-14, sub-16, en la selección argentina. Bueno. hoy día no, no te toca ser parte de la mayor pero crees necesario por ejemplo jugártela e irte a Buenos Aires para estar en, en definitiva en la selección eh, Sí, de hecho es creo que por lo que a partir de juveniles para arriba tenés que estar allá uh -huh. eh, de hecho ya se acaban los procesos directamente es los que mejores están y son los que van a jugar entonces tienes que estar entrenando con tus compañeros de selección todos los martes y jueves y tenés que vivir en Buenos Aires. Sí. Allá tenés 40 equipos y uh -huh. es obvio que acá contra 7 el nivel es mejor allá. Sin dudas. Es un otro ritmo, los jugadores tienen mejor estado físico, mejores entrenados. Entonces ya te acostumbras a estar allá, salvo que seas muy bueno y realmente te necesiten, uh -huh. te van a llamar. Pero es Buenos Aires y de ahí afuera. claro ¿Y cómo ha sido la experiencia de cada uno en este deporte? ¿Cómo fue que se acercaron? ¿A qué edad comenzaron? ¿Quién, quién les inculcó por ahí el bichito del jamo si, te, si tenían a alguien en la familia, quizás? Porque por ahí mucho, viste, el nene y dice, bueno, que vas a jugar al fútbol? Se quedan con la vieja y sí, confiable quedó, que es el sí, fútbol. Sí, sí, sí. Pero está bueno por ahí explorar un poquito y, y disfrutar de otras actividades. Yo ¿no? empecé en el colegio, uh -huh. eh, ¿Y te en Gode Cruz, que uh -huh. fue el colegio del Tomba. Jugaba al, al básquet y al hockey sobre patines uh -huh. a la vez. Y una vez me vio el entrenador Freddy, que es nuestro entrenador, uh -huh. a los 11 años. Ah, mira. <risa> que tiraba con la zurda <risa> al básquet y me invitó a jugar y desde los 11 que juego a full. acá en el tomba. ¿Y ustedes, chicos? ¿Cómo? Bueno, yo iba al colegio Santo Tomás, uh -huh. iba séptimo y... Picaba la pelota en gimnasia, iba y tiraba y el profe me dijo, che, tenés que ir a un club. Ajá. Justo tenía una prima que, que estaba jugando en ese momento y que, que subía fotos a Facebook, cosas así. Y, y fui un día al tomba Bien. y me encontré con este Freddy y me, me vio en la tribuna y me dijo, sos muy alto, qué sé yo, tenés condiciones. Y ah, o sea yo quedé afuera, por claro. ejemplo. Yo si quisiera Excluida. ir a jugar al handball... ¿O hay un puesto para los chiquititos? Sí, ¿Viste que en el sí, y te clavan sí, de puede, libro? Se, ahí se, vaya, puede, se, puede, se puede, se puede. Ok, sí, bien, puede. me quedo tranquila. <risa> ¿Y en tu caso? Eh, yo soy de Santa Fe eh, y arranqué a jugar a los 16 y nada, en busca de una mejora, eh, tomé contacto también con el conocido Freddy. ¿Pero eh, te viniste acá por el deporte? Sí, por el deporte. Ah, mira qué bien. Eh, llegué el año pasado y bueno, acá, acá estamos. Me dieron trabajo también por suerte como a entrenador. Fun. Y, y entrenando nomás. Excelente. Pero tratando de mejorar. Pero viste que en muchos casos es en la escuela, es en la escuela que no es ese sí, el primer contaba. amor por sí, el handball. Sí. Porque en, en gimnasia, a full, era el deporte que, que más jugábamos y está buenísimo. Que se siga reforzando eso, ¿no? Para que cada vez los clubes sigan creciendo más. Porque en Mendoza hay un bonito nivel y estaría buenísimo que, que siga a full eh, el handball acá en la provincia. Y los propios. Gracias, y los profes también. Importante ahí es importante en la secundaria, cuando Uy, están por claro. pasar, decir, bueno, tenés condiciones, anda a un club. Ficharlos Eso. ahí. Claro, decir, acá hay, acá hay nivel. Tal cual. Bueno, el aplauso para los campeones. Los chicos de Dodi Cruz se consagraron en la Copa Nina y bueno, ojalá sigan muchos éxitos en lo que resta del año y lo que, lo que siguen como equipo, ¿no? Muchísimo. Bueno, gracias.